¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy el Living Toro y aquí estamos con Pokémon Ultra Sol Nuzlocke Así que vamos a elegir el idioma, por supuesto el español, claro que sí Comentarles, no voy a hacer voces porque no me quiero joder mucho la voz Intentaré no decir palabrotas, ya empecé mal porque dije ya una, una pero bueno Ahí estamos con Kukui Que nos saluda, se espera un momento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 Los Pokémon nos suelen sacar de las castañas, las castañas del fuego, y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Rockruff, Cutiefly, quieto, espera a que termine y luego jugamos, ¿vale? Creo que Cutiefly no estaba, ¿no? En, la, en Sol y Luna. Para darte a conocer a los demás, ¿podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti? ¿Cuál era tu foto? Bueno, estamos haciendo un FaceTime. Bueno, yo soy este ¿Sí? ¿Y tu nombre? Todos lo saben Sleeping Tora Sleeping Tora Sleeping Tora ¿Vale? <todos> ¡Sí! Me gusta que los bocadillos son como, como blanco. Después está una transición de azul amarillo que tiene la, los tres colores de mi isla, de las islas Canarias. Vale, perfecto. Es así, se lo haré saber al personal. Es mi pintora. Este Pikipe. Fui. Fiu. Ese nombre tiene gancho. Te azota con la energía de una patada tropical. Pues eso. No veo la hora de conocerte en persona. Chao. Esa cucuy Levintora, pintora. Será mejor que empecemos a preparar la mudanza. Si sí, marre. Ahí está Lily y Lily Bach. <ríe> Por ahora todo muy igual, ¿no? ¿no? Bueno, ya eso ya no es tan igual. Eso antes de, de la Vamos hmm, A ver si van a estar con pinchata gente. Bueno, no sé. Yo no, no me in he intentado no spoilearme mucho de las historias. Pero bueno. Está Cosmos haciendo teletransporte. por el ultrasol. Uh, me gusta. Me gusta cómo le han dado el color ese Me encanta, me encanta, me encanta Arriba Ultrasol Tres meses después Ahí está el Google Maps Vamos a hacerle aquí <risa> Bueno, decirles que los episodios intentaré que no duren mucho Más que nada porque tengo la capturadora jodida Y, y si la muevo un poquito Se me apaga Esa es a mi casa, mi chosa My house My house A ver, ¿qué pasa? Oh Ah, mira cómo no saben Bienvenida, cómo nos da la bienvenida Lola Este soltando radiante ¡Qué galosito tan agradable es aquí bueno, manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar las cajas. Mentirosa. No has desempaquetado una caja en tu vida. Miau, llámale pintora. Miau. Venga. Uy, la switch. La switch. Por fin. Ahí eso que parece ahí es la switch. Miau. Una, una foto autografiada, creo que eso no estaba antes, ¿no? Y este y yo durmiendo Uff, la alfombra esa de Polywood Todo o Polywood ah, Tampoco creo que estuviera antes ¡Niow! Vale, se supone que ya me desperté La coche de Percy creo tampoco ¡Mira mi sombrero! ¡Yo quiero un sombrero! Venga, vamos a hablar aquí, aquí con mamá Has dormido como un tronco. Estabas cansado detrás del viaje, ¿verdad? Hace un día estupendo aquí en Alola. Encanto, como, ya, como está tan lejos, ahora mismo será de noche. Bueno, estarás impaciente por ver qué Pokémon hay por Alola, ¿no? Pues claro. Así me gusta. Yo también tengo muchas ganas de, de ver cómo son. Ahora vivimos en Alola. Que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos y están de buen humor. Claro. ¿Por qué no vas a dar una vuelta a ver si te encuentras alguno? Venga ah, cariño, arréglate con un, un poco antes de salir. Tienes colgado del pechero de tu cuarto una bolsa y un sombrero. Por cierto, me parece que te dejé una guía de máximas encima de tu escritorio. Vale. Vamos a intentar no mover mucho la capturadora Que tengo un miedo que no vea. A ver, el Snorla Vale El perchero El cuyo de sombrero, la bolsa Que había colgado, vale Ahí estoy yo Todo a lo lado A lo lado perdido Y con ese gorro estoy ultra a lo lado A Lola, it's my life Venga Vamos a explorar un poquito el cuarto Bueno, si Dios quiere Ah no, pues no Veo que lo tienes todo a punto De acuerdo cielo, si caminas entre la hierba de alta ten mucho cuidado Ya estoy deseando tener otro Pokémon en casa Bueno, no te entretengo más, vete directo al pueblo Lili Miau Directo al pueblo Lili Uy, ¿y no viene Kukui a tocarme el timbre y a entrar por la casa sin permiso? Mira, eso son cosas que cambian. Sí, sí. Bueno, aquí estoy en Alola. No, te no recibo la carta con el Greninja de As. El garaje, que está abierto. Y no sé si se va a poder acceder. Me encanta la tabla de surf con el Raichu Alola. Pues, caos Tocará ir a la ruta 1, ¿no? Aquí pasa algo Dice, ten cuidado Es peligroso secarse a los Pokémon cuando están combatiendo Rough Vale, pues por aquí no es entonces Uy, qué bonito Le han puesto, le han puesto burbuja Bueno pues... Te voy a por Lili, ¿no? Sí, vale, piensa en correr Ruta 1 ¡Oh, señor! Vale, ni estoy leyendo lo que dicen ellos Pero este no estaba No sé si puedo ir por aquí Sí, bueno, dice Algo se acerca por la hierba alta Pero no ha entrado, ¿eh? Da igual que se acerque. ¡Uah, un jungo. Qué chungo eres, jodido. Oh, Otra vez. Por cada palabrota es un Pokémon donado. <ríe> Ahí vienen los tres. Row. Lead. Pop. Gosh vos <risa> hombre, normal uno contra tres. Yo también me lo pensaba. ¿Eh? Un momento, yo te conozco, pero si eres el pintora, ¿estás bien? Sí, gracias a ellos. Sí, eso parece. Yo me he quedado igual de patidifuso que tú. A ver, a po a, um, ver a Pokémon tomar la iniciativa de esa manera para acudir en tu ayuda tiene tela. El caso es que por fin puedo darte la bienvenida a Lola, un auténtico paraíso para los Pokémon. Encantado de conocerte en persona. Yo soy el profesor Kakui. Kukui. Perdón. En Alola la gente y los Pokémon viven juntos y en moría, ayudándose mutuamente. Y es que si te acompañan tus Pokémon puedes llegar a todas partes. Necesitas tener un fiel compañero a tu lado por si, si te hace si te hace si te salta a la chepa algún Pokémon salvaje que pulule pulule, Dios mío, por la hierba alta. Mira los monos. Permíteme que te presente a los tres Pokémon que te acaban de ayudar. Ahora me vas a presentar tú. Este es Rowlet, un pokémon tipo planta. Row. Aquí está Litten, un pokémon de tipo fuego. Y este es Poplio, un pokémon de tipo agua. Ahora viene lo mejor. Uno de ellos se convertirá en tu compañero de aventura. Mm. ¿Será por eso que se han lanzado tan decididos a salvarte? Pues venga, elige al chiquitín que prefieras tener a tu lado. Uy, no había planteado qué Pokémon quería yo. ¿Con cuál de estos Pokémon te queda? <ríe> Poplio. Va a ser que no. <ríe> Vamos a elegir. Estoy entre Rowlet y Litten. Rowlet me encanta, Roulette Es tipo planta después pasa a tipo planta fantasma. Mientras que Litten es fuego siniestro. Venga, vamos a elegir a Litten. Por cambiar un poco. Lit. Litten un movimiento de tipo fuego, pero mantiene siempre la sangre fría. ¿Te decantas por Litten en el Pokémon de tipo fuego? ¡Sí! Venga. Vamos a probar. ¡Ay, no! Me da pena dejar esos dos. ¡Dame los tres, Cucuy, ¡Qué más te da! ¡Se tuvo un urlo. A, a todo eso. Tengo que ponerle nombre. A ver... Había gente que ya me había dicho por... Mira, has elegido al ítem, vaya retardo que tienes, hijo, elegiste un buen rato, vale, a ver, sí, vamos a ponerle el mote, y a ver, a ver, a ver, a ver, twitter, perfil, Queda muy poco. Si quiere que le lleve tu nombre, dale like al tweet. Vale, tengo aquí tres me gusta. Este no sé si me sigue. Vale. Vamos a ponerle el nombre de Romel. Romel, no te podrás quejar que el primero tiene tu nombre. Romel. Ok. Rome el sonido del equipo. Así que te decantas por el ítem, ¿eh? Tengo la impresión de que haréis un buen equipo. Ahora que cuentas con un Pokémon naturalado, podemos decir que ya eres un entrenador con toda la ley. Toma hasta Pokéball para que el ítem pueda ir por todas partes contigo. Muy bien, ¿qué tal si, si emprendemos el camino al pueblo Lili? Es hora de que conozcas al Cajuna. ¿El Cajuna? ¿O por qué? Venga, el Cajuna, vamos a preguntarle. Es el Cajuna quien te ha ofrecido como regalo a uno de estos tres Pokémon, así que... Vamos a visitarlo para que veas, veas que has elegido al ítem. Lo mismo hasta te con algo más. Los Cajunas son, entrenadores más son los entrenadores más fuertes de la legión. Región, Dios mío, la legión. <risa> Dios, olviden eso, ¿vale? Eh, son impatibles imba por la gente normal. Como tú y como yo. Bueno, como tú puedes ser. Uy. <risa> ya me ti ya de listo. Bueno, like si te, pen si, pensé si, si pensaste que fui, que fui de listo ahí. Continúa por allí y llegarás a Pueblo de Lili. Ah, que voy yo solo. La otra vez me hiciste un... Un paseíto ahí de demostración. Puedes meter al ítem dentro de la Pokéball eh, que te entregué antes. Vale, o sea, descartado. No me va a seguir durante la... durante la aventura. No me sigue por fuera. Ay, qué pena. Estaría muy bien. Venga, vamos allá. Pokémon de ruta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Jungos, será? ¿Quién será? Quién será? Venga, entonces vamos a capturar a Yulgos. Bueno, si Dios quiere. A ver. Luchar. Vamos a usarle Asquas. O se lo va a cargar. Venga, la... yo no creo que se lo cargue todavía. Bueno, lo dejo ahí un poquito para arrastre. Bolsa Me encanta Uy, lo han modificado todo Ostras, ¿dónde está las Pokéball? Se si puse bolsa Bolsa Vacío Si me acaba de dar Pokéball Cucuy, me diste Pokéball, ¿verdad? Bueno, si no hay Pokéball no es Pokémon de ruta ¿Vale? Qué raro, ¿no? Venga, vamos a cargárnoslo Pero jugaría que me dio Pokéball Dice, si ya eres un entrenador y me dio Pokéball No va a contar como Pokémon de ruta, ¿eh? Si, si es así A ver, yo voy a volver para atrás ¿Tú no me diste Pokéball? Bolsa No tengo Pokéball No entiendo nada <ríe> No entiendo nada Seguramente que nada más me dio una Y para meter al Little. Al ítem A, ¿A Romel que diga Pues nada Mi no entiende ¿Ya puedo guardar? A ver, se guarda ahora con la I ya no lo han cambiado todo mucho, un poco mucho bastante. Venga. Pues si acaso se me apaga la. La. La capturadora. Y bueno. Mmm, a ver. Pokémon de ruta, ¿no? Si no hay Pokéball, no hay Pokémon de ruta. Venga. Ya que estoy entre un poco Romel. Ah, este tiene nivel 2. Y lo quema Toma Vamos a usar arañazo Bueno, voy a volver a mirar la bolsa por ahora mismo No Pues no sé qué coño pasó ahí ¡Hala! Tercer Pokémon donado Venga Voy a empezar a donar Eh... <ríe> El legendario, para que me duela más decir palabrotas esto de ser, hacer un canal fan, family friendly cuesta lo suyo, ¿eh? A ver Vamos a Pueblo Lily Que se va por aquí Mira, ahí hay algo una, Un objeto, vamos a cogerlo es una Pokeball, por favor Una poción uh -huh. Es interesante, pero no es lo que necesito Gracias, uy, tú no querrás pelear ahora Me preguntan. ¡Uf! Ahí está Tilo. ¡Tú pesado! ¡Oye, oye! ¿Qué Pokémon vas a elegir como compañero? Acierto. <risa> ah, Me llamo Tilo. Estaba tan ansioso por elegir nuestros Pokémon que he decidido venir a buscarte yo mismo. Pero yo elegí. <risa> <risa> ¡Lit! ¡Wow! ¡Cómo ha tu ítem! Un momento... ¿Quieres eso decir que ya has elegido tu Pokémon? Perdona, Tilo, el pintora ha tenido cierto contratiempo en la Ruta 1 que, que ha precipitado un peren en las cosas. Vale. Bueno, no pasa nada. Cosas del destino. Pero tú puedes elegir uno de estos dos, Tilo. Vas a elegir a Poprio. Me cago en la madre, lo trajo. ¿Será Rowlet? Bueno... ¡Hola, coleguita! Tenía claro que desde hace la tira de tiempo que ibas a ser mi compañero de aventura. ¡Nadie quiere a Poplio! Tú y yo nos lo, nos lo vamos a pasar bomba. Pues sí. Tienes un buen Pokémon, Tilo. Profesor, cuide bien de Poplio. <risa> ya, creo que lo haré, Tilo. Dáselo a Lilia. <risa> bueno, Poplio. Y compañía, va siendo, eh, va siendo hora de regresar a las Pokéballs. Oye, a Roblet y a mí nos gustaría pedirte un favor. ¿Te gustaría ser nuestro primer rival en un combate de Pokémon? Claro. Genial, en caso, asegurémonos de que tu gluten están en plena forma? Vale, <ríe> me lo curo. ¿Qué ganas? Sé que me lo voy a pasar pipa. Venga. Tiri, tiri, tiri, tiri. Contra tiro Entrado tiro te desafía con un Rowlet Y yo tengo a un ítem Bueno tengo a Romel ahí Dando caña Venga Romel ¿Qué debería hacer Romel? Oh, atacar <ríe> Asar, ascuas, Ahí a mamporro Toma Quémalo pero ya ves lo quemado <risa> bueno. Otro más Y bueno, ya el, la, la derrota es inminente Vale, yo creo que Esto es mucho mejor que lo que habían hecho En Pokémon Sol y Luna Pienso Romer ¿No subió a nivel 6 Muy bien Oh, esto, esto lo que aprende Está siendo súper fuerte ¿Nio? Y el 7 ¡Qué guay! <ríe> pues venga Nuestra primera derrota, lo siento Rowlet Venga, no pasa nada Tilo La primera se nos permite a todos Alucinante, le pintor. no tenía ni idea de que Tulite molara tanto Se llama Romel, ¿vale? Lo mejor es echar combates en los que el, tanto el entrenador como los Pokémon se lo pasan en grandes, ¿no crees? Completamente de acuerdo Bien hecho, chavales. Habéis empleado bien vuestros Pokémon y habéis usado con astucia sus movimientos. Vamos a Lipientora. Pueblo Lily está a la vuelta de la esquina. Venga, vamos a Pueblo Lily. Yo creo que voy a ir guardando por aquí. Y espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, puede suscribirse aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos quizás dentro de un ratito.